Con motivo del paro nacional Vivir un Día sin Ellas, alumnado y cuerpo académico masculino de la Unidad Torreón desarrollaron diversas actividades. En la Escuela de Psicología organizaron el conversatorio ¿Qué hacer nosotros como hombres?, donde se habló de esta iniciativa y de cómo influye la decisión de suspender actividades en la universidad. En la Facultad de Derecho se realizó una jornada de sensibilización masculina, en la que el tema central fue la violencia de género y las repercusiones. En la Facultad de Economía y Mercadotecnia se proyectó la película Talentos Ocultos, para comprender que la violencia de género es una realidad y que las causas por las que lucha el movimiento son justificadas. Si sí somos periodistas y la Biblioteca Humana son los libros presentados en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como parte de los festejos en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El libro si sí Somos Periodistas, del autor Juan Noé Fernández Andrade, relata una serie de entrevistas de 31 mujeres periodistas de la región laguna de Coahuila y Durango, quienes cuentan su sentir sobre el gremio, sus experiencias y opiniones. Asimismo, se realizó la Biblioteca Humana, dinámica interactiva que tiene como objetivo la comprensión desde la diversidad, en un espacio para el diálogo que lleve a una mayor aceptación, tolerancia y cohesión social de una comunidad. Con el objetivo de crear conciencia y promover espacios de equidad de género, la Facultad de Ciencias de la Comunicación realizó un grupo de reflexión en el cual se realizaron lectura de textos con estadísticas de violencia de género, Mientras que en la Escuela de Ciencias Sociales se llevó a cabo el taller Sucias y Locas, que abordó el tema de la menstruación, así como una mesa de reflexión y experiencia acerca de la marcha que se realizó en Saltillo por el Día Internacional de la Mujer. El director de la Facultad de Ciencias Químicas, Gerardo Sosa Santillán, presentó su segundo informe de actividades correspondiente al periodo 2019-2020. Informó en materia educativa, de investigación, vinculación, extensión, cultura, deporte y recursos financieros. Mencionó que los cinco programas de posgrado están consolidados en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacit. Además, el 68% de sus investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y dos maestros ingresaron a la Academia Mexicana de Ciencias. La Coordinación General de Educación a Distancia convoca a la comunidad interesada a cursar las licenciaturas de modalidad en línea, en Administración de Empresas, Contaduría, Administración de Recursos Humanos y Negocios Internacionales, para el periodo agosto-diciembre 2020. El registro es a través de la página www.cia.uadec.mx, en el apartado de Educación a Distancia. Para más información, comunicarse a los teléfonos 844-410-9954 y 414-8102 a través del correo cud arroba Vinculación la UADC ofreció la Feria de Salud Integral con la finalidad de informar a los estudiantes sobre los servicios de salud que ofrecen las instituciones estatales, municipales y universitarias. Participaron la Secretaría de Salud, los DIF municipal y estatal, el Centro de Integración Juvenil, la Secretaría del Trabajo, el Instituto Coahuilense de la Juventud, el Instituto Coahuilense de las Mujeres y dependencias universitarias. Se ofrecieron exámenes de la vista, pruebas rápidas para detectar VIH, consultas médicas, medición de peso y estatura, orientación psicológica y asesoría laboral, entre otros servicios. Con el objetivo de brindar apoyo a personas que pasan por situaciones de violencia o que busquen prevenirlas, la Facultad de Psicología de la Unidad Saltillo ofrece atención a través de grupos psicoeducativos. El grupo dirigido a mujeres que sufren de violencia por parte de sus parejas o que se encuentran en situaciones que podrían desencadenar en ello, se ofrece los martes y jueves a las 9.30 de la mañana en las instalaciones de la Facultad Edificio C Unidad Campo Redondo. Y en el grupo dirigido a hombres que ejercen violencia o que se sienten propensos a caer en estas conductas, las sesiones se realizan los miércoles a las 11 de la mañana y 6 de la tarde. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.